En este vídeo tutorial vamos a insertar una imagen en un contenido de Excel. Hacemos clic en editar el device muestra. Vamos a insertarle un icono y vamos a subirlo a la parte de arriba. Bien, nos colocamos sobre donde vamos a intentar insertar la imagen y hacemos clic el icono de insertar, editar imagen. Seleccionamos una imagen de nuestro gusto, por ejemplo, de Axelar vamos a describir la imagen. Estos dos campos deberán eh, cubrirse por cuestiones de accesibilidad la imagen. 300. Además, tenemos la opción de escribir el título y el reconocimiento. El encabezado será el texto que aparecerá por la parte superior de la imagen. En el título podremos introducir un enlace a donde hemos encontrado la imagen, y si conocemos el autor, podremos también seleccionar un enlace a donde nos aparece referencia del autor. Por último seleccionamos la licencia y hacemos clic en aceptar. Si nos damos cuenta, la licencia aparecerá el encabezado y el autor con sus enlaces y la propia licencia de la imagen. Si queremos colocarla en... La derecha con el texto a su izquierda, haremos doble clic en el icono de alinear a la izquierda y si lo queremos colocar a la derecha, haremos clic en el icono de la derecha, doble clic lo sacaremos del texto, Un ter tercer clic lo alinearemos con el texto y aline alinearemos la imagen que visualizamos y vemos que hemos insertado un icono en el e-Device texto de título muestra y hemos colocado una imagen a la derecha del contenido que estaba en el e-Device muestra.